¿Saltará el maíster? Yo me llamo Gloria. Llevo 30 o 40 años haciendo meme, pero posiblemente 40. Y yo aprendí de mi mamá, porque mi abuelita y mi mamá desde chicas eran tortilleras. En esta casa nací yo desde, y nació mi, aquí nacieron mis hijos. Tengo 71 años, ¿no? 71. me pues vas a echar más cala aquí porque este comal? está esto, en... ¿no? No, es que yo le he para que no sepan al blanquillo las tortillas. Eh, a mí no me manda nadie. Nosotras solitas, por ejemplo, entre las Pérez, la Clara, el Chucho y yo, la niña, entre todos nos, nos ayudamos pero no patrón no tenemos. Si yo tuviera un patrón, me está regañando, me está mandando. Y así nosotros, ¿no? Nosotros nadie nos manda. Todos nos coordinamos así bien, pues. Se buscan personas, aliadas, guerreras. Cuando eran mis hijas chiquitas las que me levantaba yo era yo sola solita yo pero ahora no porque ahora se levanta a las 4 clara y luego ya se levanta tere y este clara se pone escurre el listamal hace las salsas para las memelas y la tere se va al molino viene me ayuda a colar y ya me pongo a hacer las tortillas y ya todo el día hacer las tortillas y después que dejo de hacer las tortillas ya no, ya no hago nada. ¿Por qué? Porque ya estoy caliente de las manos, ya no me puedo bañar. Pero antes de todo eso yo me baño en la mañanita, ¿eh? Después, voy a colar. Ya va a colar, dice. Voy a colar. Dale. Sí, Ay, es que tengo mucho frío. No, tráeme mis calcetas. ¿Ves, no está No se acabó de calmar, tiene frío. Tengo mucho frío. Sí, mi Voy a poner esta en mis calcetas por mi mozo, aunque se cayó con esa mm, Ya está una Te tercera. ha enseñado, desde, desde que estaba mi abuelita, nos ha enseñado a trabajar, a luchar y que no dependamos de un hombre. Y hemos sabido saber salir adelante, pues, entre las tres. Este, hemos salido adelante porque, pues, ahí le vamos. Una hace una cosa, un hacer una hace la otra. O sea, que entre las tres nos ayudamos, entre las tres. Desde que tenía yo cuatro años empecé a vender a atole Mi abuelita me llevó y me dijo Vas a ir a vender a la tole y vas a ir a vender tortillas Yo te voy a enseñar y le dije sí Me dijo todo por aquí vas a vender este, Le tocas a la casa a las señoras, sus puertas Y le dices quieres al tole y ya ellas te van a comprar dice. Y ya me llevó y sí, y ya, vendora. ¿Ya no traes vasos, no? ¿Vasos se me olvidaron? ¿Tú, pues? ¿De verdad? Sí, traía yo. Y se me olvidaron ahorita. ¿Dos Dos tores. un revienta se puede hacer, eh! ¡No, pero no! ¡No revienta! ¡Andrés! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vamos! Gas de Oaxaca! ¡Guas de Oaxaca! ¡Llévame, ahí chamaco. llévame, y que soy buena? ¡La tole. La tole la ¡Ah! Sí, más. ¿Qué? Los días, don no, a Pitita salud eh? apenas y ahí su voz. Ah, bueno. Y dije, parece que. Pero en ella que sí, ya le avisé amigo. a 18 años. Me parece que me cortó más. Sí, está bien, sí. Aquí le espero. Sí. Unas me tratan bien, otras me tratan mal. Pero pues ya les dije ¿Sí? que a mí. A mí me resbala todo. Si quieren atole, les traigo. Si quieren tortillas, les traigo. Si no lo quieren, hábleme de plano. No, no me toques. No, porque no quiero. Ya si veo que una le compra a otra señora. Entonces sí le digo, ¿va a querer tortillas? Y me dice, este, pero ¿por qué estás enojada. No, va a querer o no va a querer, dígame. Y ya me dice, ya me dice, pero ¿por qué te enojas, Teresita? Si yo no te hice nada. No, está, está bien, sí o no, rápido. Porque yo ya me voy. Ya agarra y me dice: ¡Sí, quiero! Ya le dejé de vender a una señora porque le compraba otra y ya vi. Y ya vi que varias veces. Entonces dije: Ahora ya no voy. Y él después me buscó y por ahí me encontró. Estaba yo sentada despachando a Tole y me dijo: Quiero hablar contigo, Teresita. No tengo tiempo, Doñita. Le dijo: Estoy vendiendo mi atol. Pero ahorita que termine te espero. Ya me dijo mi otra clienta: ¿Y qué quiere contigo? No sé, le dije. Hasta que yo le diga, entonces luego le platico, le dije. Bueno, dice, ya me dijo, ay manita, no te enojes. Es que ves que yo tengo azúcar, yo quiero, tengo que comer temprano, dice. Pero de todos modos yo te voy a comprar las tortillas. Pues como quiera, eh, le dije. Como, como guste y como quiera. Yo busco clientes donde quiera, dije. No, Teresita, ven y vende, Y ahora ya se espera y ya me espera, pues. Ya le dije, nada no, más algo, mira usted. Y yo me voy, eh. Ya está amenazada. <risa> ¿Ya? ¿A ¿Trabajar? ¿Trabajar? ¿No? ¿Qué hora, no? Sí, <risa> bueno. Sí, buenos días. ¿Diez? Sí. ¿Diez? ¿Sí? Hay gente que ah, sí me dice, sí. este, le digo, sus tortillas, sus tortoles. Sí, mamacita, ya voy. Te guardé un vasito de arroz con leche. Ah, gracias. Este, hay otras. No, te guardé un vasito de agua. ¿Quieres con hielo o sin hielo? No, sin hielo. Toma agua, mamá, toma agua, me dicen. Porque como caminas mucho, mucho calor, dice. Sí, le digo. Pero hay personas que son amables, personas que son groseras y personas que sí, que nos quieren. Y personas que no, pues. Cuéntale lo de la niña Ah, que dice una muchacha Ya Es que yo siempre veo que agarro a las niñas O a los niños, o los abrazo Y esa mujer le dijo a otra, ¿no? A otra mujer Que no iba, que iba a tener una niña Pero que no iba a dejar que yo la agarrara Porque yo estoy negra y se le iba a pegar lo negro Y ahora la niña a mí me busca Ahora que ella camina Me dice Nació la niña nació la niña Y yo ni en cuenta, yo ni la fumo siquiera yo me paso y ahora que ya camina, este, dice, dice la mujer, ay va Teddy, háblale mamá, dile adiós, dile que te venda una tortillita. Dice, adiós, adiós, le digo y yo me paso. Pues porque dice que estoy negra, ¿no? Que está mugrosa. Ajá, a veces me dicen que, que estoy negra. mugrosa, que estoy negra, que estoy mechuda, ¿ah? Sí. Ah, pues ¿cuál es tu problema? No, yo no, tú. Con que tú andes limpia, a mí que me importa. Es una persona muy, no ha tenido nunca esposo, pareja, ni hijos, ni nada, pero es bien luchona, es bien fuerte en todos los sentidos, eh, en salud, en carácter, en, en fuerza, en todos los sentidos es muy Muy fuerte, valiente. Muy valiente. Cuando la gente nos hace groserías, la, a ella la ven calmada, ¿no? Pero como pues así, luego ella les dice, te metes con mi mamá, pero no te las vas a acabar con nosotros, porque órale, vente conmigo, no, te no con no mi mamá tiende. no te iguales, ¿eh? Porque ella es una señora grande y no te está haciendo nada, pero si tú quieres algo, porque ¿qué quieres si no te estamos haciendo nada? Pero si tú quieres, te vea, vente. conmigo, órale, no pasa nada, yo aquí no tenemos, no te tenemos miedo. Y así yo. le dice a, la, a los hombres también, a los señores, no te tenemos miedo, ¿eh? ni te vamos a te... Porque ahí hay señores que sí son groseros. ¿eh? Entonces ella, como si anda vendiendo en la calle, pero no se deja. No, no, se, no se deja. Ella les contesta y se pone muy valiente. Y yo siempre le he dicho, cuando alguien te quiera hacer algo, hija, si llevas el la tole con un vaso, échales a la tole caliente, porque no va a ir de otra forma que tú te defiendas. ¿eh? <risa> que un cachucho que lo ahí. No puedo pasar para ayudar. No se te vaya a caer, ¿eh? Porque este tan con el barro ¿eh? ya está grande sin ella ya, esa ya creció echa otro poco de ya le eché dos tazas ya pero bueno ya vengo a ¿eh? por aquí ya está lleno No sabía decía que tenía hermana. ¿Sí? Sí, no sabía. No, sí. Ahorita me estoy acabando de enterar. Tantos años quería este. Tantos años ya tengo aquí. Y apenas está dando cuenta. Ah, sí. Nada más son dos, vale. Nada más son dos. Dos. ¿Dos? Pues yo creo que ahorita no. Tómela, tómela Teresa, toma, no. Peri. ¡Aquí viene! El... Me esperen. Mi hermana, nada más la ve y la oye y se atole. Sale corriendo, ¿no? ¿eh? ¡Sí! ¡Ay! ¿Está aquí ya? ¡Vaya! ¡Habla, habla! ¡Ven! ¿Eh? ¡Ven! ¡Ven! Okay. ¡Ven! ¿Qué? ¿A dónde fuiste? mandado. ¿A dónde? ¿Qué arriba! ¿Eh? ¿Qué arriba! ¿Ya, ¿Ya estás borracho? Porque yo sí te voy a bañar. bueno, ¿eh? mira! Yo ya sí te voy abajo. a agarrar. Yo sí te voy a agarrar y te voy a bañar, ¿eh? Él es el que se quiere matrimoniar con ella. Ah, no sé. Ajá. ¿Cómo crees está chiquito? Es mi hijo, parece mi hijo, ¿no? <risa> <risa> Me dije, papá, a ver qué dice, claro, porque eso sí va ¿no? en serio. es... loco, ¿no? Está chiquito. Sí. ¿La edad de mi sobrino tiene? La edad de mi hija. Oh. El, mi hija es más grandecita un mes y dos días. <risa> pero estamos del de mismo año del mismo año se ¿Sí fue tu nieto se ¿Sí fue con, usted, sí. con, con... con Clara sí, pero con Clara ¿con Clara? pero pero sí, él la y iba a llevar con sí. Tere sí. Ajá, con Tere la llevó <ríe> se iguala luego luego le tienes a él ya mira tu mamá ¿dónde está su mamá? Mi mamá empieza ¿lo quiere a... usted coladito o cómo está? no, así como está ¿Quieres que vaya o quieres venir? ¿Quieres ir otra, otra vez? Para mamá. Ah, ya vengo. No, vamos con ¿Qué ¿Vamos A El este lo vende por taza. Por taza. Ajá, tú por por Esa sí. sería la taza 10 y este. ¿Cuánto es de... ¿Quién me... sabe cómo te da? Ajá. ¿Usted también quiere Lolita? Sí, ¿Las por favor. Sí. ¿Sí? Seis tazas. Voy por el tope. ¿eh? A ver. Ya, si es gracias. ¿Va a querer un pancito ¿O le hago a las mene? Las mene. Ah, bueno. Escúchame, me leño. ya? ¿Quieres ver otra vez? Cociditas y blanditas. ¿Dos blanditas y dos cociditas? Sí, por favor. Ya voy con las blanditas, ¿sí? ¿eh? con Una con salsa y una sin salsa. Ajá. De las cociditas, sí. ¿Y una. de las blanditas? Las dos con sal. Las dos con sal. Sí. Dos platitos. Ah, ya tiene eso. ¿Y a qué no le va a dar a la niña? De esas son para mi mamá. Ah, las blanditas. Ajá. Ah, bueno. ¿Qué salsa le pongo? De las dos, dice ah. que combinadas. Ah, de la que ah, no, de pica no, la no, la y de la que lo pica. Ajá. Qué bueno que me aviste ya. Sí. A ver, aquí tiene usted. Ay, muchas gracias. ¿Quién? Yo, yo creo que porque... Bueno, ya está están bajando. Ya están está está está está Pero sí les falta todavía como 10 minutos. Ah, es que lo están haciendo lento. El... Sí. Pero sí ya, ya van bajando. Y el don ya está picándole ahí. Eh, no, la nena se llama Jade. No. Jade se llama la nena. Y sube la escalera. ¿Y salta la escalera? <risa> Si quieres, te voy a invitar una memela. ¿Quieres que te invite una memela? Jade, dile. ¿Me invitas una memela? Dile. Jade, pero el papá de la Samaca ya se murió, ya falleció. Y este... Pues no, pero siempre también nos convivíamos con él. ¿Por qué? Porque nada más antiguamente lo que hacen los hombres, es ¿eh? embarazar a las mujeres y dejarlas. Le gustaba tener muchas mujeres. Le gustaba unirnos. Y a uno a mí no me gustó eso, pues. A mí no me gustó. Porque recién aliviada de la tele, yo vivía en la colonia Figueroa. Y este y me fui al hospital, y cuando salí del hospital él ya tenía otra mujer. Y luego después ya tuve a mi... A, al niño. Al niño igual, no me ayudó. Mi niño se vio enfermo. Era, era por tu cultidor entonces. Fui a Jalatlaco y le dije... que el niño estaba enfermo y que necesitaba dinero para curar. Pero en eso que, que yo fui a Jalatlaco, me fui a ver al doctor este, Morales Paz y, y me dijo el Morales Paz que mi niño estaba grave. Y me dijo Morales, el doctor Morales Paz que me daba un pase para ir al DIF. Y le dije yo que, me dijo, ¿quieres internar a tu hijo? No, le dije, deme, recéteme y yo, y yo compro el medicamento y le doy todo. lo que Así como usted me diga y voy que le pongan suero y todo. Y me dijo, bueno pero ya llegando al camino así, ya este... Aquí en, el, aquí en el parque Morelos estaba una gasolinera, pero por ahí yo ya veía a mi hijito que venía agonizando, pues. Y este, cuando ya llegué aquí, mi niño ya, ya estaba muriéndose, ¿sí? ya. Ya ahí subí, ya lo... pues a ver a sus padrinos y este... y ya el otro se debió al otro día, y luego después ya se enterró y ya. Y así pues como pasamos con los chamacos luego como como él era urbanero después se salió de, de trabajar de, de ¿cómo se llama curtidor curtidor de, de, de piel entonces este ya se salió y se metió de urbanero y después la, la clara me decía que no que que este como que reclamaba no y entonces y ella, entonces le dije a entonces le dije yo miren y le dije una señora que se llama juanita juanita vaya usted con las chamacas y por favor suba usted su carro del de papá de ella y que le hablen y que le pidan para que se desencañen. Entonces fueron ellas, pero para eso mi niño ya se había muerto, ¿no? Ya quedaron ellas. Entonces fueron y le dijeron, papá no me da para un cuaderno. Entonces le dijo, pásense, pásense para atrás, pásense, no tengo, no tengo. Y ya ellas se pasaron para atrás y ya cuando llegaron le dijeron, le dije, ¿ya vieron? Ya vieron qué pasó, por eso ustedes quieren a su papá y ahí está, no les dio nada, ¿no? Y ya sí pues, como ella, ella se resignaron y ya no. El que no la, lo podía ver era la Teresa, ¿Ven? porque todavía la Clara, todavía ella sí, porque ella sí hablaba con él, platicaba, pero ella no. Y un día, como ya después de Clara se puso a trabajar, y trabajó, y un día estaba yo haciendo tortillas, y mi mamá estaba sentadita y vino y me dijo, este, salió a comer, ¿no? Y me dijo, te quiero decir una cosa, dime, le dije, ¿qué cosa? Este, fíjate, dice que me fueron a avisar de que, de que se murió mi papá. Y yo le dije, ay, le dije, yo no voy, yo no voy a ir al entierro, no, le dije, yo no voy a ir, ¿sabes por qué? Porque qué bonita, nos vamos a ver cuántas mujeres llorando por él ahí, le dije, no voy, déjalo así como se comió la tierra mijito mi que se la coma él, que se lo coma él. Le dije, yo no voy a ir, y me dijo, no vas, no, no voy, y no fui, no fui, ni ya no fui. Pues por ese es el motivo que, pues, ya no queremos a los hombres, pues. Esa es la buena de los vecinos, de que dicen que como no tiene un hombre, pues yo le digo, si no hombre voy a comer, como sola, trabajo. Y ahí le va uno, aunque cayéndose y levantándose, pero ahí vamos. Pues, ahí vamos, cayéndonos, levantándonos, pero ahí, ahí vamos, pues. Le seguimos y le seguimos aunque por poquitos hacemos las cosas, pero las hacemos, ¿no? Pero este, hay mujeres que sí les da miedo. Les da miedo estar este, estar solas. Les da miedo, se sienten inseguras, ¿no? Aquí hay cucharas para nosotros, ustedes sí, sí, ya voy. Y no deberé, no debemos de sentirnos inseguras. Tenemos que ser valientes Caminar. Él dice, ¿quiere que sí te le echas? ¿Voy a ver ¿Ah, más claro? Sí? Sí. Por donde... Ahora sí que la voy a decir de caminar. Tenemos que caminar, pues somos solas, ¿no? Solas.